Asun es una ingeniería dedicada a la automatización de procesos industriales. Estamos situados en Zamudio, somos unas 25 personas. Eh, nos dedicamos al proyecto llave en mano, con lo cual nosotros eh, tenemos el control tanto del diseño mecánico, diseño eléctrico, la programación y montaje mecánico, eléctrico y la puesta a punto también. Acometemos instalaciones de tipología de células robotizadas, líneas flexibles de montaje, máquinas especiales e individuales, manutenciones, logística, etc. Nuestro cliente llega a nosotros con, con unas necesidades muy claras, entre ellas es la optimización de su proceso eh, productivo, la necesidad de, en este caso es la necesidad de la carga de camiones, de llevarla a cabo en un tiempo récord de, de, de optimización, luego la reducción de los esfuerzos penosos en los operarios que ocasionaban eh, numerosas eh, bajas y lesiones, y, y luego el, el, el, la optimización de, de los recursos de la empresa en cuanto a espacio, volumen, número de camiones a utilizar, etcétera, etc. En principio realizamos una, un estudio previo con ellos y vimos la necesidad de incorporar ciertas tecnologías al proyecto, en principio eran tecnologías de robotización pero pronto se vio que para la optimización de la carga de los camiones era necesario utilizar otros sistemas de simulación mediante algoritmos eh, físicos que nos permitieran realizar mosaicos de distribución más optimizados para, para, la, para la carga del camión. Eh, para esto eh, trabajamos en colaboración con, con Techniker ...que eh, nos ha ido desarrollando eh, esta herramienta... ...que no solamente servirá para la eh, carga automatizada de, de camiones... ...sino también para las posibles cargas manuales... ...que se puedan realizar dentro de la empresa. A través del BDIH Conexio... ...este programa nos permite eh, el haber colaborado... ...con empresas eh, tecnológicas como Techniker para desarrollar herramientas que nos permiten la carga automatizada y caótica de componentes en sistemas de transporte, utilizando los sistemas, eh, sistemas de robótica, sistemas de visión artificial eh, y sistemas de, de transporte automatizado como AGVs y demás. Esto eh, de, en un futuro dentro de lo que es la, el transporte y la logística va a ser, va a ser de, de amplia expansión y de gran necesidad dentro de las empresas.